la mesa de, en este caso, en esta mesa de jueces. La dejo, doctora. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Cogemos un poquito cansaditos, ya creo. Eh, como todos los que tenemos tenido la oportunidad de hacer el uso de la palabra, agradecer al comité organizador, en la persona del doctor Paolo Aldea. Este es un escenario, un espacio de retroalimentación. He escuchado con mucha atención, porque he estado toda la mañana acá, eh, ya cogí lo que nos toca a los jueces. Dice que somos carceleros, creo que lo hablamos ustedes, doctor Carhuancho, pero él recién llegó y, y hará su descargo, y hará su descargo, tranquilo. Pero de eso se trata, cada quien dice su verdad, y yo diré la mía también en relación a los abogados, en, en lo que a motivación se, se refiere. Vamos contra el tiempo, vamos rapidito, seis minutos cada uno, voy a ser muy estricta, parece que es mi karma. En todas las audiencias lo que me toca a mí es tomarle tiempo a los sujetos procesales, soy muy estricta con el tiempo y no va a ser la excepción el día de hoy, colegas. Entonces vamos a comenzar, ¿le parece, doctor Carabancho, si comenzamos con usted? ¿Sí? Ok, puede ser en el podio donde guste, donde se sienta más cómodo. Recibamos con un voto de aplauso por favor. Bien, buenas tardes con todos. Eh, gracias por la propaganda, doctora. Bien, mi agradecimiento a LP, Pasión por Derecho, y también a la entidad que ha hecho posible mi presencia el día de hoy. El tema por el cual se me ha convocado el día tiene que ver con motivación de, eh, con la motivación de resoluciones judiciales. Eh, creo que tengo siete minutos más, ¿no, doctora, ¿es correcto? Sí. Seis sí. minutos. Bien, voy a tratar de correr. Eh, Voy a abocarme básicamente a la motivación de las medidas de coerción procesal y quisiera dar algunas ideas eh, sobre, sobre esta temática. Lo primero que hay que decir es que eh, el tema de la motivación en cuanto al dictado de las medidas de coerción procesal exige la imbricación de dos institutos jurídicos grandes. Por un lado, las medidas de coerción procesal, ustedes la conocen, la medida de coerción procesal más drástica es el encarcelamiento de personas sin condena, la prisión preventiva, y también la implicación de otro, de otro instituto que viene a ser la argumentación jurídica, que significa simplemente dar razones respecto a una decisión para darle legitimidad a lo que se decide. Bien, lo segundo que quisiera un poco compartir con ustedes es algunas cosas de las medidas de coerción procesal que ustedes ya saben, pero quiero incidir específicamente en algunos tópicos. Lo primero que hay que decir es que creo que eh, voy a incidir sobre los requisitos y sobre las sobre la finalidad. En cuanto a los requisitos creo que es pacífico para que de que para dictar una medida de coerción procesal como vendría a ser la prisión preventiva o el impedimento de salida como medida cautelar siempre se requieren tres requisitos. Sobre esto Diego de Ibequi apunta de que los requisitos son tres. Uno es la apariencia del buen derecho, que en materia de un proceso penal de medidas de coerción procesal vendría a ser el FUMUS delicticomisi, en donde se exige probabilidad sobre el evento ocurrido. Lo segundo es que exista peligro procesal, de fuga o de obstacalización a la actividad probatoria. Y lo tercero, que la medida para dictarla, sea indispensable para los fines del proceso. Ustedes esto lo saben mucho más que yo, pero quiero incidir en un tema que sí me parece. Cuando hablamos de probabilidad, cuando hablamos de probabilidad, eh, tanto para la apariencia del buen derecho, para el fumo misil, como para el peligro procesal, cre creo, considero, de que se deben distinguir dos tipos de probabilidad. Y sobre esto, Diego de Ibequi, quien es un filósofo del derecho de la Universidad de Girona, apunta de que existen dos tipos de probabilidad que hay que distinguir con toda claridad. Y sobre esto simplemente voy a plantear el tema porque yo creo que son tópicos que merecen ser investigados. Por un lado hay que distinguir lo que se denomina la probabilidad epistémica o inductiva, que él llama, Versus la probabilidad de eventos futuros. Cuando se habla de la apariencia del buen derecho, se exige la probabilidad epistémica. Pero para construir el peligro procesal, se tiene que hacer alusión a otro tipo de probabilidad que debería ser la probabilidad de eventos futuros. Cuando hablamos de la probabilidad epistémica, estamos haciendo alusión al evento delictivo que ocurrió y que supuestamente está vinculado al imputado respecto a un hecho delictivo que ya ocurrió y que se imputa a un determinado investigado o imputado. Entonces, se tiene que aplicar la correspondiente eh, operación probatoria a todos los elementos de convicción para establecer si es probable o no que esta persona está vinculado al delito. Es decir, lo que se denomina la probabilidad de sospecha que recae sobre el imputado. Pero cuando hablamos del peligro procesal para construirla, no se, no se exige una probabilidad epistémica, sino se exige una probabilidad de eventos futuros. Es decir, lo que se busca establecer en cada caso concreto es si es probable que en el decurso del proceso penal este investigado o fugue o obstaculice la actividad probatoria. Claro, está porque de que para la construcción se requieren datos concretos, datos específicos, a los cuales si aplicamos las máximas de la experiencia o la regla de inferencia, concluyamos si existe esa probabilidad futura de que ese investigado pretende fugar o pretende obstaculizar la actividad probatoria. Así es que hay que ser muy, muy este, cuidadosos en ese tema. Eh, luego quisiera un poco hablar sobre la finalidad. Usted sabe muy bien que todas las medidas de coerción procesal tienen una finalidad básicamente cautelar. Creo que sobre eso ya es pacífico la doctrina. No existe, eh, mejor dicho, para dictar una medida de coerción procesal no se busca una finalidad punitiva. Y sobre eso ya los tribunales eh, del mundo han zanjado este tema en ese sentido de que se dicta solamente con la finalidad cautelar de asegurar al investigado para los fines de la decisión final y, y para que de esa manera no se afecte la presunción de inocencia como regla de trato aunque sobre esto este, hay otro sector como Luigi Ferrayoli, que dice que al final de cuentas sí se afecta la presunción de inocencia y que solamente es un fraude de etiquetas así le llama el maestro Ferrayoli. Porque en el fondo, cuando se encarcela a las personas sin condena, se está afectando en el fondo la presunción de inocencia. Entonces, yo los invito solamente al debate. Quiero abrir, como se dice, el, el tema, eh, digamos, eh, a propósito de esto. Lo tercero tiene que ver con la argumentación. Un poco para cerrar. ¿Cuánto tiempo voy, doctora? Ya, ya. Solamente para cerrar. Muchas gracias, doctora. Solamente para, digamos, cerrar mi intervención, es que cuando se dicta la prisión preventiva o se niega la prisión preventiva, hay que dar razones sobre la decisión, en un sentido positivo o negativo. Básicamente, yo siempre cito a Anthony Weston, y Anthony Weston cuando nos, nos habla de la argumentación nos dice que consiste en dar razones sobre una determinada decisión que uno adopta, dar razones sobre ello. Y para concluir, eh, en la medida que uno argumente una determinada decisión, eh, busca darle legitimidad a esa decisión. Y hay, que, y hay que tener en consideración los parámetros de la justificación interna de la, y de la justificación externa. Cuando hablamos de la justificación interna, se, re, se exige de que las premisas, de que la conclusión a la cual tú arribes responda a esas premisas. Es decir, que haya corrección en el silogismo. Muchas resoluciones sobre, sobre, sobre medidas cautelares se han caído porque se ha detectado incoherencia o incorrección en el silogismo. Y lo otro, la justificación externa, que quiere decir que las premisas de las cuales tú partes deben ser fiables. Tienen que ser verificables. Tienen que tener su asiento en la plataforma de elementos de convicción. Y voy a terminar con una frase de Trudy Gobierno. Siempre suelo eh, recomendar a Trudy Gobier, es una filósofa canadiense, experta no de la argumentación jurídica, sino es una filósofa que nos dice cuándo se construye un buen argumento. Y nos dice que tiene tres, tres cualidades, tiene que tener un buen argumento para que no pueda caer en falacias. Lo primero es que cuando construyes premisas o argumentos, tienes que partir de premisas fiables, que sean verificables, que sean contrastables, que, como diría Tarufo, tengan su correspondencia en la realidad. Es por eso que a veces el juez es muy espeso en las audiencias y al fiscal o a la defensa le dice lo que usted acaba de afirmar, acaba de afirmar ¿dónde está? ¿Esa información probatoria surge de manera directa del elemento de convicción o en es que acaso usted lo ha construido? Y si usted la ha construido, tiene que usted que explicarme cómo ha construido ese razonamiento probatorio. ¿Cuál es el hecho? base de cuál parte? ¿Cuál es la regla de inferencia que aplica? ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión probatoria? Primera, primera cualidad. Lo segundo que se exige, para que sea un buen argumento, es que... Eh, los argumentos sean relevantes, en buen, en buen romance, que sean pertinentes, que estén enfocados a responder el tema, materia de, digamos, de decisión. Que no se construyan, o se citan argumentos que no, tienen, que no tengan nada que ver con lo que se está discutiendo. Por eso es importante determinar la pertinencia y la relevancia. Y lo tercero, que tiene que ver con el peso de la argumentación, se refiere a la solidez de las ideas, que sea capaz de persuadir o de sustentar una determinada afirmación. Con esto cierro mi participación. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, sigamos. Por Derecho a Igualdad hay que darle un minuto más al doctor Bengoa. ¿Más Bengoa? Puede iniciar por favor. Muy amable doctora, presidenta de la mesa. Muy buenas tardes con todos, señores miembros de la organización, excelentísimos señores ponentes, distinguido público, que nos honra con su presencia en esta tarde, en este foro académico. Un tema que nos ha llevado a la reflexión cuando se nos invitó para presentar alguna perspectiva sobre la motivación de las resoluciones judiciales nos llevó a hacer lo mismo que hicieron de pronto al comienzo, ¿no? Eh, de pronto cuestionar el tema del trabajo de los jueces, no tildándonos de repente de algún modo, pero creo que es parte de este quehacer cotidiano que nos enfrenta a tener que conocer la realidad de las cosas, tener que saber cómo se decide, cómo se motiva, por qué se motiva y por qué se asumen determinadas posiciones. Es por eso que lo que Hemos querido plantear en esta tarde una perspectiva crítica y realista de la motivación de las resoluciones judiciales. Y nos preguntamos, ¿qué implica motivar una resolución? ¿Y cuál es ese camino que seguimos los jueces para motivar una resolución? No es que acaso todo se puede motivar, no es que acaso de alguna manera el juez de acuerdo a su criterio, a su formación, a su propia realidad y contexto, va a buscar dar esas razones, de acuerdo a lo que considera, seguramente, de una manera, pues, fiel a sus principios, pero el juez no deja de ser humano. El juez no deja de estar influenciado por sus propios prejuicios, por su formación, por la presión de pronto del entorno. Y aquí surgen fenómenos como la ofer, la mediatización de la justicia, el punitivismo que lleva en alguna medida a ser justiciero sino a hacer justicia. Y curioso que quizás esto lo diga desde la palestra un juez, pero es necesario, creo, partir de una autocrítica para luego nosotros también poder pues ser coherentes con lo que buscamos hacer, alcanzar un ideal, una finalidad de justicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nos desconectamos del plano de la realidad? Si de pronto solo buscamos aplicar la norma, quizás eh, mitificándola, poniéndola en un plano superior, está buscando cumplir ciertos requisitos que sí, está bien, es necesario, es creo la parte básica de la motivación de una resolución pero ¿cuál es en esencia aquello que motiva al juez a motivar? ¿Qué nos lleva a nosotros a tomar una decisión? ¿Por qué la tomamos? Ese fuero interno del juez difícilmente va a ser expuesto en un foro académico, quizás esas razones internas pues eh, tendrían que ser un ejercicio más bien de un mea culpa, pero que es necesario porque finalmente, como lo dijeron en la mesa previa, decidimos sobre la vida de las personas. Y definitivamente es importante motivar las resoluciones judiciales. Ferraioli, mencionado también, nos dice que para que el derecho tenga validez tiene que justificarse la decisión de los jueces. También Kelsen nos dirá que esa es básicamente la esencia misma del derecho pero allí surgen otros, mmm, otras posiciones críticas, como Michel Foucault, que nos dice que lo que hacen los jueces en verdad no es motivar, lo que buscan es generar que la estructura impuesta del Estado se mantenga en el tiempo, ciertas condiciones culturales, sociales, que puedan ser, pues, eh, representadas en la realidad y que se mantenga cierto estatus de cosas duro pero también real duro pero creo que invita a un plano de reflexión en el que debemos ser consistentes en lo que vamos a buscar desde el plano de la administración de justicia para ir cerrando eh, las ideas consideramos que los jueces, al momento de motivar una resolución judicial, tendremos que ingresar a un plano que no solo implique el hecho de buscar cumplir ciertos estándares, sino que además tendremos que partir del siguiente plano. ¿Por qué estoy tomando esa decisión? ¿Qué me lleva en mi foro interno a determinar la privación de la libertad, por ejemplo? Y allí tendremos que ingresar en este plano de verificar aquellas razones subyacentes, aquellos sesgos cognitivos que también se ha hablado hace unos momentos, que podrían estar llevándonos a tomar ciertas consideraciones. Porque al final, si todo se puede motivar, acaso no estaremos ingresando en un plano en el cual pues vamos a dar razones, sí quizás suficientes o argumentos, que finalmente también podrán ser reducidos al absurdo desde el plano de vista socrático, ¿no? Que dice que todo argumento finalmente puede ser reducido al absurdo. Y si es así, tendremos que cuidarnos, tanto los jueces como todos los que estamos involucrados con el sistema de administración de justicia, pues, de llevar un discurso de contención a ese poder punitivo. Que si bien es cierto implica en un primer plano la observancia de la norma, implica tener que poner ciertos límites, también va a ser necesario que en el plano práctico, en el plano de la realidad, busquemos cada vez más, pues, salirnos de esos mm, sesgos, de esa eh, posición que muchas veces se ve influenciada por lo externo. Entonces, también ya concordando con las ideas de nuestro colega, el doctor Concepción, es importante que nosotros podamos establecer parámetros objetivos de motivación, de justificación de las decisiones, pero además es necesario, como hemos señalado, que el juez pueda comprenderse a sí mismo, pueda buscar ser autocrítico y rechazar aquellas Posiciones o opciones que nos puedan llevar en nuestro foro interno a tomar decisiones que finalmente sean simplemente pues una forma de justificar a veces lo injustificable. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones, doctor. Le corresponde el turno al doctor Guayani. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa de honor esta tarde integro. Eh, quiero ofrecer mi agradecimiento a mi amigo Alexander González por considerarme para intervenir en esta mesa, así también a quienes organizan la conferencia anual de abogados penalistas que en su segunda edición tiene pues como finalidad la de integrar el compartir los conocimientos que tienen los profesionales de derecho que se hallan en diversas posiciones dentro de un proceso. Eh, esta tarde estamos abordando el tema de la motivación de resoluciones judiciales. Eh, como ha señalado el doctor Bengoa, eh, mi intervención también será desde un enfoque crítico. Eh, quiero empezar afirmando que eh, ser juez no debería ser considerado un trabajo. Ser juez es una inspiración, ser juez es un compromiso, ser juez es una decisión que un estudiante de derecho la asume desde el primer día de universidad, porque ser juez en su función trascendental implica la generación de valores, implica la visión del Estado, implica el manejo de la teoría del poder político, implica la construcción del Estado y sobre todo, implica la representación a un poder del estado y por tanto sobre esa base ser juez implica la intervención para que ese poder del estado mantenga el equilibrio de poderes independientemente de los regímenes laborales en los que se encuentren ser juez trasciende mucho más a eh, un trabajo o una ocupación ser juez es un cargo honorable eh, y sobre esa sobre esa base es que tenemos nosotros una función principal. La función principal es que a diario hablemos con nuestras resoluciones. Sencilla, chiquita, eh, caso la que sea, hablemos con nuestras resoluciones. Y para hablar con nuestras resoluciones, lo primero que debemos hacer es tener lógica clara de nuestra función, lógica esencial de nuestra función. Y esa lógica esencial solamente la vamos a adquirir cuando hayamos tenido esa convicción desde el primer momento que nos hicieron dicho en que hayamos querido ser jueces. Y si tenemos esa clara convicción, vamos a evitar, vamos a proscribir de nuestra actuación aquel pensamiento absurdo de que los de que los jueces luchamos contra el crimen. Los jueces no luchamos contra el crimen, señores. Los jueces garantizamos, garantizamos imparcialidad, garantizamos estabilidad. Los que luchan contra el crimen son determinadas entidades a los que la propia Constitución les ha asignado aquella función. Por tanto, los jueces, independientemente de la especialidad, anticorrupción, tributario aduanero, propiedad intelectual, ambiental, no podemos tener ese enfoque de luchadores o justicieros de la especialidad. Y por la sencilla razón de que el primer momento en el que esa causa llegase entre nosotros, pues nosotros bajo un enfoque de combativos y luchadores contra el crimen, ¿no? jamás tendríamos que asignar un espacio de interpretación pro reo o a favor del procesado. Entonces, por eso es que bajo aquella limitación que tiene, bajo aquella limitación y bajo aquella independencia que tiene nuestra función, los jueces debemos relegarnos de cualquier tipo de sesgo y que la función de especialidad en una materia Únicamente significa conocer determinadas reglas procesales y sustanciales. Expresado ello, quiero señalar, aunado a la lógica con la que deben votar los jueces, es que las sentencias, hoy en día, las sentencias se estructuran sobre la base de sábanas. Es una verdad eh, lamentable en nuestro sistema y no se hace, no se hace, una expresión de valores, una expresión de razones expositivas y de razones eh, fundamentales en las que el juez manifiesta los motivos de su intervención. Y una muestra de eso es que, eh, por ejemplo, en las sentencias de terminación anticipada eh, es lo más sencillo del mundo, ¿no? Reconoce, acepta y sentencio. Diez minutos. No. La sentencia de terminación anticipada... Exige, en primer lugar, lo fundamental en la sentencia de terminación anticipada es evaluar, evaluar si es que la manifestación, el consentimiento de quien se somete a la terminación es pues eh, ajena a cualquier causa de error, de, de, de, de depresión, de amenaza o lo que me pasa muchas veces cotidianamente. No quiero acabar con el proceso. Quiero reconozco culpabilidad porque quiero acabar con el proceso. Entonces, no debemos obviar en la sentencia de determinación anticipada y pues el reto es que desde la primera línea de una decisión tengamos que escribir, tengamos que materializar. El juez se tiene que inspirar desde la primera línea para evitar transcribir doctrina, jurisprudencia, demás. Está. ¿Ustedes verifican las resoluciones? La casación tal, la casación tal, la casación tal. ¿Qué dice la casación tal? A ver. ¿Dónde está tu apreciación de la casación tal? Como dice el maestro, el maestro, el maestro, ¿Para qué sirve lo que dice el maestro para tu resolución judicial? Entonces, la motivación trascendente en las citas jurisprudenciales y doctrinales tiene que ser, como un día me indicó un señor juez supremo que preside una sala en nuestro país, la penal permanente, eh, tienen que ser ideológicas. Esto es, la aplicación concreta, pero es en la expresión nuestra. Ese es el estándar con el que se tiene que progresar en la motivación de nuestras resoluciones, olvidarnos de aquellas se sentencias sábanas y claro, para ello los jueces tienen un reto, estar ajenos a los hitos y a la productividad porque sobre texto de estos dos elementos de control, eh, algunos jueces erróneamente creen pues, que tienen que emitir 50 sentencias de condena al mes, y que si no emiten sentencias, 50 sentencias de condena al mes, viene el órgano de control, y eso no es así. No se exige eso. Eh, los jueces, cada una de las sentencias que emiten los jueces, tiene un efecto, es un efecto en la sociedad. Y el valor es importante, y reitero, la importancia, aun cuando sea una sentencia de terminación anticipada o un principio de oportunidad, es que influimos en la decisión de la persona sobre la cual sentenciamos. Ya voy concluyendo, recalcando este último vector fundamental de la función jurisdiccional. Los jueces, en la muestra de sus valores, no pueden ser insensibles y esa insensibilidad o inaplicación de la norma la tienen también que expresar de forma sencilla, así pues los sentenciados y sentenciadas puedan entender, puedan comprender, y lo más importante, que puedan asimilar con razonabilidad su responsabilidad. Si los jueces escribimos en chino, no van a entender. Alguna vez un juez empezó a redactar una sentencia, y en el contenido de su sentencia decía, según Chovena, según Vescovi, según Calamandrey. Entonces el sentenciado preocupado le dice al abogado, doctor, tenemos que apelar a esa resolución. ¿Por qué? Le dice, yo no conozco a ninguno de esos testigos. Ya pues. Entonces esa es la importancia de no mencionar esos nombres y doctrina por doctrina. Han sido muy amables, buenas tardes. Ojalá que me vean. A ver, vamos a anotar el tiempo. Muy bien, señores. Eh, la que les habla es jueza superior. Entonces, el enfoque de la motivación es un poquito distinto, ¿no? Porque acá lo que prima es la congruencia. Pero tres premisas iniciales. Primero, para eh, decir de Juan Monroy, el proceso en general es considerado como un conjunto dialéctico de, de actos ejecutados eh, bajo sujeción de determinadas eh, reglas rígidas, ¿no? más o menos rígidas, realizadas durante el ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora, la cualidad científica de un proceso eh, comisiona que la decisión jurisdiccional eh, sea el resultado de hipótesis, de proposiciones eh, probatorias, fácticas, jurídicas, propuestas por, lo, por los sujetos procesales, ¿no? Llámese, eh, Ministerio Público o la Defensa. Por tanto, la resolución judicial debe estar basada en una diferencia válida, o sea, se exige un, un razonamiento intrínseco, eh, premisa de una, de una racionalidad epistémica que garantice el derecho a la motivación. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de una debida motivación? El tribunal constitucional ya se ha pronunciado en reiteradas resoluciones, la más famosa creo que es la de Juliana Yamoja pero también hay una resolución que condensa toda esa doctrina jurisprudencial, que es la 27 del 2022, si pueden tomar nota de eso, porque ahí están los parámetros mínimos que debe contener una resolución judicial para ser considerada válida constitucionalmente. Como bien ha referido el doctor Carvancho, tenemos la coherencia interna, la clasificación de las premisas externas, la suficiencia, la congruencia y la cualificación especial. Eh, bueno, la lo que nosotros, en las salas penales, yo tengo una, estoy eh, al eh, frente de una sala penal, lo que nos llegan son todas las resoluciones y sentencias de primera instancia en materia penal. Eh, vengo de la Corte Superior de Justicia de ANCASH, hay delitos de toda índole, vemos corrupción de funcionarios, del, delitos de familia y tal, ¿no? Y nosotros tenemos que dar una respuesta de acuerdo al requerimiento del apelante, ¿no? El requerimiento es muy, muy importante porque nosotros tenemos, en base al principio de la conveniencia, dar una respuesta a ese requerimiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se tiene claro que pues, hay dos requerimientos: o requieren la unidad o requieren la revocatoria. Pero cada uno de estos requerimientos tienen sustentos distintos, ¿no? O sea, si yo veo una patología de la motivación de la resolución que me, atreve, o sea, que me causa agravio, requeriré la nulidad. Y la consecuencia de la nulidad es un, una nulencia, un nuevo juicio, ¿no? Y la revocatoria sí da lugar a que la sala, pues, este, reforme esa resolución, ¿no? Pero se pide a veces eh, una revocatoria con argumentos de nulidad. Comienzan los alegatos orales en el tiempo que se les da y comienzan hablando pues que la resolución no está debidamente fundamentada, tampoco hay mucho dominio en las patologías de la motivación. Eh, y entonces es un imperativo que está en la norma ¿no? Porque en el Código Procesal Penal dices, tú vas a apelar una resolución, tienes que indicar en primer lugar al, al, a la Sala ¿Qué argumento, qué considerando de esa resolución apelada te causan agravio? ¿Qué agravio te, te causan? Y la, la verdad es que en el 90% eh, eso no se da, no se da. Eh, el sistema procesal penal nos exige no revisar, no llegar a la audiencia y sentarse y escuchar, pero la verdad es que yo hago trampa, yo sí si, yo si veo la apelación, porque si no, ¿cómo la controlo? ¿Cómo, cómo que ese apelante, ese abogado, ese fiscal no se salga de los márgenes de su escrito de apelación? que tú tienes que alegar en base, o sea, te parametra tu escrito de apelación. Allí están tus agravios, ¿no? Entonces, en base a ello, tú desarrollas tus agravios. Ahora, yo les diría, que en base a la práctica, por ejemplo, en mi sala, eh, la congruencia como que se observa pues, un poquito en los temas de decisiones preventivas, ¿no? Porque si yo apelo a una decisión preventiva argumentando que no hay peligro procesal, lo mejor desde que se emitió la resolución de decisión preventiva hasta que llegó a sala, Surge un elemento de convicción que me el que no un gran, eh, gran elemento de convicción, entonces para poder también en base a ese a esa presupuesto de prisión preventiva. Ahí somos un poco flexibles en otras eh, prisiones preventivas, ¿no? Medios cautelares donde la libertad está en, en juego. Eh, ¿Qué más decirles? Eh, hago mío las reflexiones de mis colegas, en el sentido de que, claro, somos humanos y todos los humanos estamos llenos de prejuicios, hay que evitar los sueños. Eh, que las resoluciones tienen que ser sencillas, lo más sencillas posibles, entendibles. Tienen que una jurisprudencia que sea, que calce perfectamente en el caso, ¿no? Citas originales no sé qué tanto. Eh, ¿Qué más dijeron mis colegas? El efecto, el efecto que tienen, el mensaje que mandamos a la sociedad, ¿no? Con cada una de nuestras resoluciones. Ahora tenemos el sentido de los fallos que de inmediato se publican, ¿no? Usted o va a la página de Poder Judicial, pone mi nombre y salen todas mis resoluciones. Eso es bueno, eso es la publicidad. Y que ser magistrado es un apostolado, ¿no? Tenemos una vida dedicada, horas de sueño, pero porque nos gusta y nos apasiona. Y debemos dar la talla. Y hacer una la culpa, ¿no? La que cometamos y tal. Eso sería todo un cumplimiento del horario asignado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y quiero resaltar ello. En esta conferencia hemos tenido doctores en la mañana, a estudiantes de derecho, abogados litigantes, fiscales, representantes del Ministerio Público, y ahora magistrados del Poder Judicial. Qué importante, qué bonito, que podamos ser parte de este gran evento. Un fuerte aplauso, por favor, los magistrados que cumplen una labor tan importante en el sistema de justicia en nuestro país. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Por favor, vamos a dar la primera pregunta a nuestro colega. Eh, doctor. Doctora, muy. muy buenas tardes. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Doctora, muy buenas tardes. Gracias a todos, ¿no? Por por la ponencia. Usted eh, delimita, dice, yo hago trampa y miro el tema del recurso de la apelación, básicamente para saber si es que el que oraliza no se va más allá de lo que es el recurso, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando tú eres un abogado litigante, pero que no has hecho el recurso? Pasa mucho en la práctica. Y si es que únicamente yo soy un abogado que litiga, o sea, que voy para la oralización, yo no hice el recurso, no lo planteé bien, tal cual porque no lo hice, eso no afecta un tema de garantía defensa, no afecta un tema de defensa ineficaz, ustedes como jueces, hablando de un sistema mixto y un sistema oral, señores magistrados, disculpe, yo no hice lo que es el recurso, pero un control de ustedes de oficio, esto es un tema de nulidad, claro, se pidió con un argumento de revocatoria, o es un tema de revocatoria, se pidió con un argumento de nulidad, y no es que me limiten únicamente al escrito, déjenme hablar, ¿cómo es que usted resuelven esos, en estas situaciones? Muchísimas gracias. Gracias a usted por la pregunta, muy interesante. Se da muy seguido, muy muy seguido. Hay dos opciones. Eh, yo, siempre antes de comenzar este con los alegatos, lo primero que pregunto es, doctor, ¿usted redactó el escrito de Palacio? Si me dijo sí, bingo, ¿no? Eh, ¿Hace suyo, eh, se ratifica en los agravios planteados? Me dicen sí, no, lo que fuere. Pero por ahí puede ser una pregunta que me diga, no, doctora, lo hizo otro colega. ¿Y usted hace suyo esos agravios? ¿Usted ya revisó la carpeta del expediente? Me puede decir que sí, pues no hay problema. Pero ahí, por ahí puede pasar que me diga que no, ¿no? Como usted me refiere. No, doctor, yo creo que acá no hay una revocatoria, acá hay una nulidad. Muy bien, doctor. Entonces, sustente, pero en base a la nulidad. Pero en ese supuesto, doctor, no puede venir un abogado que lo soñó anoche y dijo, no, hoy día no es revocatoria, es nulidad. ¿No? Eso no puede pasar. Okay. ¿Algún magistrado más que desee contestar, por favor? Bien, voy a aprovechar el pánico. Creo que eh, sobre esto ha habido un cambio de paradigmas, ¿ya? En materia de recursos de apelación sobre todo en medidas de coerción procesal al menos en la primera temporada para utilizar un lenguaje de Netflix este, los jueces eran mucho más formalistas en cuanto al control de los recursos de impugnatorios, sobre todo de recursos de apelación, por ejemplo en medidas cautelares como la prisión preventiva si es que se advertían este, estas incompatibilidades ¿no? eh, se decía que se planteaba en nulidad pero se daba fundamento de revocatoria por lo general se rechazaba el recurso en la primera temporada y también cuando se planteaban más pretensión, porque se entendía, de acuerdo a la norma procesal, de que el impugnante solamente debía plantear una pretensión concreta. Creo que eso, había un giro, había un cambio en la jurisprudencia. Todo eso viene a partir de Ollanta Humala. En Ollanta Humala, prácticamente, cuando se afecta la, la libertad personal, ya se estableció, ¿no? y este es el cambio de paradigma, el viraje, en donde ya somos, o mejor dicho, la juricatura ha asumido una postura por lo menos más flexible respecto a recursos e impugnatorios. Solamente en casos extremos ahora se rechaza. Solamente en casos extremos por un tema de plazo, por ejemplo. ¿ya? Pero cuando hay estas incompatibilidades se prefiere dar la alzada para que el superior determina, determine lo que crea conveniente. Porque prácticamente con el caso de Ollantumala lo que debe privilegiarse es que esa decisión sea revisada por el superior. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el fundamento básico de, la, de, los, de, los, de, la, de los medios impugnatorios? La palibilidad del juez. El juez es un ser humano. Puede equivocarse. Por eso que existe el recurso de apelación. Y debemos ser, eh, digamos, flexibles en la concesión. Salvo casos groseros e, e, e infranqueables. ¿no? Eso es lo que quería un poco anotar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy puntual también para eh, tomar en cuenta estos criterios que nos dan los colegas. Definitivamente, y de acuerdo a lo que mmm, habíamos dicho, este plano de, por ejemplo, entrar en un ámbito de formalismos, nos desconecta a los jueces de la realidad. Nos desconecta de una persona de carne y hueso que necesita o que clama por justicia. Entonces, como lo han dicho los colegas, creo que ahí entra no solo el criterio, sino la humanidad misma y una perspectiva desde la cual nosotros buscamos cumplir teleológicamente un fin, no de simplemente administrar justicia a tientas y a ciegas, sino creo que atendiendo el clamor pues, de quien necesita ser escuchado. Como lo ha dicho la doctora, como lo ha dicho el doctor, pues esta fallibilidad necesita también ser controlada. Gracias. Doctor Walter, ¿algún comentario final? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Doctor. Bien, finalmente, un tema importante que omití en parte de mi discurso fue la de eh, tanto estrategia para los abogados como, eh, para, como un comentario para los colegas presentes y de la Judicatura Nacional es que eh, alguna vez escuché como técnica de litigación, es que el abogado tenía que conocer al juez, ¿no? Yo creo que eh, el juez ahora tiene que enfocarse en conocer a quién va a sentenciar. Eh, y depende de eso saber en qué trabaja, en, de, eh, con quiénes vive, qué hijos tiene, ¿no? Hoy en día hay padres y madres de familia que tienen hijos especiales, ¿no? ¿Por qué ha cometido ese delito? Conversar en el juez, no enseñorearse en la posición del podio, escuchar, entender y sobre esa base, sobre esa base, fundamentar algo que hemos omitido, las consecuencias jurídicas del delito, la pena. Ustedes revisen, revisen todas las sentencias, bueno, las mías aparte, ¿no? <risa> todas las sentencias de motivación de pena, porque yo no he visto sentencias con motivación de pena. Número uno, tercios. Dos. Un profesor que después de la Corte Suprema dice que la proporcionalidad es esto, casi todas. Tres, por tanto, le aplico el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. ¿Qué más hacemos los jueces por los tercios? ¿Algo más decimos? ¿Los tercios llegaron para salvarnos la vida? Los jueces aplicamos el artículo 45, necesidad de pena, merecimiento de pena. Ahí tienen un trabajo pendientes, abogados y fiscales. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Y ahora sí, por favor, ayúdenme, a Marcelo, a repartir. Los reconocemos un fuerte aplauso a nuestros magistrados. Gracias por estar presente, doctor Richard, doctor Max, doctor Walter y doctor Silvia. Un reconocimiento para ustedes. Vamos a ya las palabras. Eh, bueno, agradecemos a los ponentes por esta participación. Definitivamente es de vital importancia la participación del pueblo jurisdiccional en esta mesa. Muchísimas gracias. Muy bien, y ahora viene, vamos otra vez con los litigantes. Mesa número seis. Las técnicas